Es muy conocido que en América Latina, en general, Guatemala, en muy alta medida, existen una cantidad de rezagos sociales, brechas económicas, ingobernabilidad, problemas de seguridad, a la vez que existen también una cantidad de oportunidades y potencialidades en las sociedades, en los pueblos, en los territorios. Sin embargo, cuando se produce un desencuentro entre esas potencialidades y estos problemas, surgen los conflictos. La conflictividad no es un fenómeno nuevo, eh, pues es inherente a, todo, a toda sociedad. El asunto es cómo se resuelve, cómo se buscan esas, esas salidas a los diferentes conflictos eh, con todas las partes, para que haya algo común. La conflictividad social mal gestionada es una limitante del crecimiento económico y es un obstáculo para el desarrollo de las personas. No podemos cerrar los ojos a que la sociedad no es uniforme, hay diferentes intereses y todos los intereses deben estar debidamente identificados, debidamente gestionados y la búsqueda nuestra y nuestro trabajo principal es la búsqueda de armonización. esa surgió derivado de la conflictividad que veíamos que hay en el país, también por el conocimiento y la experiencia que teníamos y pues decidimos que íbamos a iniciar en este emprendimiento para poder ayudar a otros que lo necesitan, ¿verdad?, ayudar a comunidades, ayudar a autoridades municipales del gobierno central y pues también ayudar a las empresas, ¿verdad?, en sus inversiones porque creemos que se pueden desarrollar de una manera totalmente, totalmente distinta, ¿verdad? Acuerdos y Soluciones promueve y cree en un nuevo paradigma de las inversiones, por medio del cual todas las partes obtengan beneficios. Partimos de que los intereses privados y las necesidades comunitarias no son contradictorias. Nuestro interés y el origen y el sentido, el deber ser eh, de Acuerdos y Soluciones, que el nombre habla por sí mismo, Acuerdos y Soluciones, no problemas y confrontación es justamente gestionar y promover una manera distinta de tratar estos problemas. Eh, habíamos tenido la experiencia de que el, eh, los funcionarios en, en el gobierno reciben pues, todos los conflictos, empiezan a verlos en algunos casos como unas estadísticas, eh, se empieza a ver cómo se resuelve, pero en realidad no profundizan en la situación que se está dando, no lo analizan de una manera integral para ver qué es lo que, cuáles son los componentes o las verdaderas causas que están provocando los conflictos. En Acuerdos y Soluciones, sabemos que los abordajes tradicionales de la conflictividad no han dado resultados, por lo que deben buscarse nuevas rutas para superarla. Por la experiencia que tenemos, justamente hemos visto algunas otras eh, formas de tratamiento de, de las situaciones de los conflictos, de los problemas hay quienes por ejemplo favorecen el tratamiento judicial digamos diciendo bueno hay un X organización, etcétera y no me parece entonces promuevo un juicio o un proceso legal en su contra, eso puede o no puede tener resultados puede o no tener base, sin embargo eh, si no se ataca el problema que origina pues pueden promover acciones judiciales contra 10, 20 personas, que eso no va a tener una, una solución. También han habido en Guatemala y en otros muchos otros lugares es el tratamiento de fuerza. Es decir, bueno, hay una expresión y lo que la única respuesta que se da del Estado o desde otros actores es una, una acción coercitiva, una acción violenta en algunas ocasiones, que de igual manera por mucha remisión del problema que se haya dado, de todas maneras vuelve a resurgir y deja intactas las situaciones. Porque también a veces lo que se ha hecho es, eh, se prioriza un enfoque psicológico, se prioriza un enfoque económico, pero en realidad se olvidan de lo más importante que son las personas. Como producto de la experiencia en la atención de la conflictividad en acuerdos y soluciones, hemos desarrollado nuestra propia metodología que garantiza avances concretos. Como AISA tenemos una metodología de trabajo que la denominamos 5G. Esa está eh, integrada por cinco, cinco dimensiones digamos, de análisis que nosotros realizamos para poder a conocer cómo está cada situación, cada problemática que, a la cual pues, nos enfrentamos. Dentro de esa es toda la dimensión social, la dimensión política, ¿verdad? El, la dimensión ambiental, cultural y, por supuesto, la parte de seguridad, entendiendo el concepto de seguridad desde una perspectiva mucho más, más integral, ¿verdad? que tiene que ver con todo el tema de gobernabilidad de los territorios, de respeto a los derechos, ¿verdad? cumplimiento de obligaciones también que el Estado tiene que, que cumplir en las diferentes áreas. Nuestra metodología, entonces, es completamente diferente. Si tratamos de que los diferentes actores den su perspectiva, a veces fundamentada la realidad, a veces es más percepción que realidad y eh, sin embargo hay que tomar en cuenta cómo ve cada uno de los actores la situación. Seguidamente pues lo que se busca también es que cada uno de los actores eh, diga bueno, según mi opinión esta es la problemática y se estimula de manera bastante activa que promuevan alternativas. Sí, bueno, esto no me parece pero creo que debería hacerse de tal o de tal otra forma y eh, eso de verdad es un ejercicio muy enriquecedor porque nos obliga a cada uno de los actores a ya no solo estar protestando, estar criticando, estar descalificando, sino nos hace tomar responsabilidades y corresponsabilidades para solucionar los problemas que, que se enfrentan. La conflictividad social tiene altos costos para el país, para las comunidades y para las empresas. Por ello, a todos nos conviene atenderla y solucionarla. Lo que nosotros eh, construimos y sumamos a cada esfuerzo, tenemos trabajo en por lo menos ocho departamentos de Guatemala con muy diversos actores del país. Lo que sumamos es justamente el haber eh, pasado por nuestra historia de vida de quienes integramos a ISA, haber eh, estado en distintos momentos en diferentes roles, a veces desde el sector público, a veces desde las comunidades, a veces desde el sector privado e incluso desde la perspectiva de la comunidad internacional. Eso nos permite una visión bastante integral nos permite desa tener desarrolladas las sensibilidades que cada actor tiene eh, para abordar distintas perspectivas y esa experiencia es la que nos permite tender puentes en todas las direcciones. Nosotros hablamos con todos los actores y eh, nos hemos constituido en un factor de confianza, de equilibrio, de ecuanimidad, y al final nos toca servir de puente de comunicación, de entendimiento y futuros diálogos y negociaciones para encontrar aspectos comunes que permitan construir soluciones a las diversas problemáticas. Pues como empresa... Eh, nosotros creemos que somos también una empresa social, estamos generando valor para nosotros generar valor social, esa, ese valor social, ese valor ambiental, ese valor cultural eh, y el valor económico, por supuesto, ¿verdad? Pero tiene que ser de una forma que, en la cual ganen, ganemos todos. Acuerdos y soluciones para el desarrollo.